Oye, por cierto, hace mucho que no veo Lenguas. ¿Qué no te enteraste? Lenguas se ha jubilado. No me enteré. Déjame te cuento. Lenguas, el gran compañero y vigilante de C.C.H. fue lastimado durante el periodo de paro. Recibió agresiones de otro perro del plantel y lastimosamente no habría nadie para protegerlo. Tenía heridas graves, enseguida fue llevado a una clínica para ser atendido. Afortunadamente, curaron sus heridas. Lengua se encuentra reposando en casa, bajo el cuidado del profesor Luis Fernando Martínez, mejor conocido como Lobo. no lo vemos, ustedes, compañeros del primer semestre, no sabrán mucho de lenguas, pero para nosotros, los compañeros de tercero, quinto y generaciones pasadas, fue una mascota muy querida y apreciada. Actualmente, y tristemente, Lenguas se ha jubilado y tal vez no todos se despidieron, pero sabemos que Lenguas siente todo nuestro amor y apoyo para que se recupere. Es necesario que la comunidad seachera sepa que Mario ya es un perro adulto. Por esto se decidió llevarlo a casa. Es triste, pero todo sea por su salud y su bienestar. Solo queda despedirnos y decirle a lenguas que se mejore y que sepa que tiene nuestro cariño y nuestro apoyo. Te queremos amigo.